vale ¿cómo estamos? bueno ahorita final de la tarde, 6 de la tarde más o menos me voy a ir a entrenar un poco hacia los próceres luego de estar trabajando un rato y bueno, estirar un poco las piernas, este, a ganar un poquito más de condiciones que la hemos perdido un poco, pero nunca se pierde el ánimo, así que, nos vemos muy pronto El cuento es que le tengo echando un poquito de cabeza un poquito, al viaje de Chirimena más que todo porque se me complica un, un poco algunas cuestiones que debo solventar antes del viaje como parches, tripas, eh, lo que me voy a llevar y todo lo demás Entonces. No les voy a garantizar el, de que yo vaya a asistir de momento pero nos pondremos ahí en stand -by. Asesor técnico del Instituto Municipal de Deportes de Creación Falta la segunda manga no, El bebé está chiquitico. La está aquí, chicos. a Bueno, yo quiero que en verdad le hagan un mono homenaje a estas damas que participaron con todo ese poco de caballero que se sientan! Bueno, y ese video que vieron era este, más que todo: venía una subida de tierra y luego de eso, uno daba la vuelta y se regresaba por ese mismo camino. poder hacer la bajada y luego luego había unas zona donde había unos pinos y unas curvas yo eso lo hice a pie sinceramente lo hice a pie jalando la bicicleta que ha dolorido la espalda terriblemente pero contento de haber participado eran tres vueltas en ese circuito y bueno nada disfrutar con quien fui fue fui con nuestros amigos de Club ciclismo prosumo Abajo les dejo los enlaces a sus redes sociales y a su página para que puedan saber más de ellos eh, Le agradezco a los chicos de Prosumo al equipo de Prosumo por permitirme acompañarlos y representarlo en esta carrera Pido disculpas nuevamente por el hecho de que los videos no se hayan grabado bien o que se hayan dañado algunos archivos no sé qué le pasa a la cámara, ya le ajuste la, la resolución y todo lo demás para evitar males futuros. de la tarde este, voy terminando el entrenamiento así que les saben compartir suscribirse al canal y nos vemos en una próxima aventura chao chao